ha quedado pendiente, vamos a volver a, a geografía, historia, eh, como si estuviésemos en el colegio como Luque. si fuese el secundario, porque Volvemos tenemos el profesor, tenemos el pizarrón, le damos la bienvenida a nuestro geógrafo Franco Bianco que nos acompaña, gracias, Franco. Franco bienvenido y gracias por sumarte nuevamente, gracias por volver, gracias, gracias Lucas, eh, placer, el otro día tuvimos que cortar, tuvimos estábamos que cortar. en plena explicación de lo que es este conflicto que mm -hmm. tiene en vilo a todo el mundo, lo que tiene que ver con Rusia, Ucrania, lo que está ocurriendo, vamos a poner un video de presentación, así ya nos metemos bueno, en sí. tema. Las imágenes son impactantes, es un Buenísimo. minuto a minuto lo que se está viviendo allí y para desburrarnos, uh -huh. lo vamos a decir de esa manera, Totalmente. hemos invitado a Franco para entender en, en qué contexto histórico se da esto, todos los actores que, que forman parte ¿no? de, de esta guerra y también lo que ha dejado este fin de semana, cuáles son las últimas actualizaciones y novedades de lo que está ocurriendo por allí. Tenemos el mapa, arrancamos. Arrancamos. <risas> <Con mucha> la <clase. risas> eh, sí. Prácticamente, para retomar un poco de la semana pasada, sí. eh, tenemos que tener en cuenta que Rusia y Ucrania, desde el siglo IX, tienen una historia en común. Uh -huh. eh, estaba el estado eslavo, conformado por los escandinavios, uh -huh. ¿sí? y en el siglo XII ya se conforma la capital eh, de Moscú y también se consolida Kiev. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es tan simbólico y por eso Rusia también ha esperado a atacar la capital, uh -huh. porque simbólicamente para Rusia significa mucho. Claro, era la nuestra política. en algún era momento, momento ellos. dicen ellos. De hecho, eh, Vladimir Putin, algo que defiende mucho es que dice eh, somos la misma patria, somos el mismo pueblo. Ajá. Entonces, lo que él busca es eso. Bueno, este mapa de la conformación de la ex Unión Soviética, lo que sí. estamos viendo es cómo se separa, queda el territorio de Rusia uh -huh. ¿sí? y se divide... Eh, se independizan estados a partir de uh -huh. 1991, después de la caída del muro de Berlín en 1989, uh -huh. 1991, entre comillas, termina la Guerra Fría. Ya voy a decir por qué termina, entre comillas. Okay. Y se independizan algunos, algunos estados, que son ba bastantes en realidad, sí. como Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, uh -huh. eh, Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Pero te pregunto, Franco, sí. ¿por qué Rusia... No se la agarra por decir con todos esos que están ahí, ¿por qué en la guerra no es con Letonia, ¿Por qué no es con Letonia y por qué es con Ucrania puntualmente. Es con Ucrania puntualmente, Bielorrusia es un aliado estratégico de, mm. de Rusia, de Rusia. Mm. son pro-rusos. Mm -hmm. Ucrania eh, tiene un rol estratégico primero porque lo vimos este, este fin de semana, de hecho lo que pasó el jueves y viernes, que empezaron a atacar. Eh, plantas nucleares. Claro. Es uno de los países que tiene mayor cantidad de plantas nucleares claro sí. a nivel mundial y tiene la mayor planta nuclear uh -huh. de toda Europa. Entonces interesan esos recursos puntualmente. Ese recurso Ajá. y por otro lado tienen un gasoducto, Rusia es el que provee mayor cantidad de gas y de petróleo a nivel mundial. Bueno, uh -huh. es el país claro. más grande. Y tiene un gasoducto que pasa uh -huh. a través de Ucrania. Sí. Y ese gasoducto se llama Nord Stream 1, uh -huh. que abastece eh, sobre todo Alemania y gran parte de Europa. Uh -huh. Ucrania gana 2.000 millones de dólares por año por las tasas impositivas. Ah, claro. ¿Querés que el gasoducto pase por acá? Me claro. tenés que pagar. Pero por... Rusia fue muy uh -huh. vivo, porque Rusia, por el mar Báltico, sí. hizo un gasoducto uh -huh. acuático... Con Alemania, que se llama Nord Stream 2 Ajá. Y lo único que está esperando son las habilitaciones por parte de Alemania Claro, ya le buscó la vuelta para no tener que pagar esas tasas Exacto Bien ¿Qué pasa si Alemania en este momento, en este contexto eh, tan geopolítico, rechaza? La mayor parte de las empresas que conformaron ese, ese gasoducto uh -huh. son europeas O sea Ajá. que va a tener que pagar las penalizaciones uh -huh. a las empresas Y obviamente va a ser un gasto enorme claro. Sí, para Claro, Alemania. me imagino uh -huh. Eh, bueno, pasamos a la siguiente placa. Dale. A ver. En la siguiente placa, eh, retomamos un poco esto de la península de Crimea, uh -huh. sí, eh, que nosotros tenemos que tener en cuenta que era parte de Ucrania mm. y que en 1954 eh, el líder soviético se la cede a Ucrania, mm. pero bajo cierto manto de protección por parte de Rusia, okay. ¿sí? de lo que era la Unión Soviética en realidad. Eh... Esto es muy impactante porque justamente la península de Crimea es muy estratégica la posición en la que se encuentra mm. y por otro lado aquí encontramos grandes plantas nucleares. Pero bueno. hoy por hoy es territorio de quién? ¿De Rusia? ¿De Ucrania? ¿Qué tiene ese lugar? En el 2010 mm. asume eh, un periodo de cuatro años mm. eh, Víctor Yanukovych, eh, que fue un presidente sí. que. Eh, Empieza a hacer tratados con la Unión Europea, se empieza a acercar a la Unión Europea. Uh -huh. Y el pueblo ucraniano estaba muy conforme con respecto a eso. Bueno. Ahora, em, tuvo tanta presión por parte de eh, Vladimir Putin, uh -huh. que en 2013 él desiste de firmar ese acuerdo y comienza a haber una revolución civil que se llamó la Revolución Naranja. Uh -huh. De allí también que entendemos hoy por qué hay tanta resistencia por parte del pueblo ucraniano. Lo hemos visto en, la, eh, en las imágenes, en, uh -huh. en los medios que los mismos civiles están defendiendo el territorio. Sí. Es una generación que se formó para defender su Ajá. nación. Y los que viven puntualmente en esa península, ¿qué dicen? Que Le se sienten rusos, se sienten ucranianos. ¿Qué pasó? En el, 2000, en el 2013 mm. eh, termina con una guerra civil y a principios del 2014 el presidente colapsa. Sí. Se, se termina yendo del país, uh huye en helicóptero, uh -huh. eh, bueno. tal cual lo hemos <risa> visto sí, hasta sí, lo, lo en el momento, momento. Claro, lo para que <risa> digan que solamente pasa en Argentina, <risa> huye eh, en helicóptero y a los cinco días posteriores Rusia toma posesión de la península de Crimea. Mm, okay. Hoy está en manos de Rusia, de Rusia, por eso tienen tantas bases y claro. es tan estratégica. Mm. Entonces ah. desde ese momento podemos decir que se estaba gestando Exacto. lo que hoy podemos ver, ¿no? Sí. Ahora vamos a la siguiente placa y con esto vamos a entender todo y vamos a hacer algún... Bien. Nosotros eh, podíamos decir justamente que solía ser parte de la Unión Soviética, sí. Ucrania, pero que se independiza en 1991. Vamos a la siguiente placa. Uh -huh. En la siguiente placa lo que vamos a ver es justamente eh, la península de Crimea que es muy estratégica. Acá la estamos viendo, recién nosotros veíamos un mapa claro, más general. con una deformación okay. por sí. la proyección cartográfica. Acá lo que estamos viendo prácticamente es la posición estratégica justamente en este estrecho que Ajá. se vincula con Turquía. Ahora, si vamos a la siguiente placa, vamos a encontrar algo muy interesante. Mm. Esta región que se llama eh, Donbass, hay dos eh, ciudades que se independizan que es Donés y la NAS Ajá. que se independizan como populares, son prorrusos. Ah. Okay. Okay. Uh -huh. Ahora, internacionalmente no están reconocidos como países oficiales. Claro. Para que sean reconocidos como países oficiales, la ONU pide que tengan territorio, nación, uh -huh. por ejemplo, Nación podremos decir que. Los gitanos son una nación, pero uh -huh. no, tienen, no, tienen claro. no tienen territorio. es como lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Barcelona. En que Barcelona. Depender, eh, una situación similar, podríamos decir. Palestina con, claro. con Israel. Uh -huh. Pero son dos estados que se han autoproclamado y que Rusia los reconoce. Uh -huh. Y este es el conflicto que quiere, eh, enmascarado, eh, tratar de... ...abordar eh, Vladimir Putin. Mm. Es decir, la desmilitarización de la que tanto se habla es esto. Llevan ocho años de hostigamiento por parte del de gobierno... ...y acá quiero ser eh, muy claro con algo. No es el pueblo ucraniano, es el gobierno. Mm. Las guerras no son por parte de los pueblos. Seguro. Claro. También hay que ver los testimonios de mucha de la población de Rusia... ...que salió a manifestarse a las calles... ...y que no se sienten representados por las acciones de Vladimir Putin. No, por supuesto. Así que, en eso para que ser neutral y siempre para tener en cuenta que hay decisiones geopolíticas importantes. Vamos a la próxima placa. Acá lo estamos ah, viendo con mayor, eh, con mayor detalle. ¿sí? Vemos que está justamente eh, eh, lindando con Rusia. Uh -huh. Entonces, en definitiva, ¿esa región sería lo que está en disputa hoy? Es en realidad lo que Rusia pone como caballito de batalla. Claro. Para claro. Poder Son los llegar. rebeldes uh -huh. en Ucrania. Sí, exactamente. Ajá. Uh -huh. Bien. Bien. Eh, bueno, ahora vamos a hacer algunas lecturas intermedias que por ahí no se suelen hacer. Mm. ¿Qué pasa en este escenario? En este escenario tenemos que tener en cuenta que han impuesto sanciones. Uh -huh. Las sanciones han empezado por suspenderle el código SWIFT uh -huh. a eh, Rusia. ¿Qué es el código SWIFT? El código SWIFT es el sistema interbancario, sí, financiero que permite poder hacer transacciones a nivel uh -huh. internacional. Es como si yo, por ejemplo, Clarite, anulo tu CBU o tu uh -huh. alias Lucas uh -huh. y no uh -huh. puedo. Te dejo operar. fuera del claro. sistema. Ahora uh -huh. Rusia fue muy inteligente en algo. Tiene países aliados como Venezuela, entonces le transfiere la plata a Venezuela. Venez Venezuela dice, si te hago el aguante, te mando claro, yo la plata. Claro, y Venezuela, ah, ¿sabes tal. cómo se le manda? ¿Cómo? Porque el, el dólar, eh, obviamente, le desvalorizó la moneda a Rusia. Uh -huh. ¿Cómo se la manda? A través de eh, las criptomonedas. Ah, ah, claro, que ahora tienen esa, ese changüí. Y tenemos algunos actores que son interesantes. Mm. Eh, para ver esos actores, ¿sí? eh, yo los voy a invitar a ustedes dos. Ay. Ah, se sí, viene interactiva no, la clase. No, lección oral, oral no, profesor. Es lección oral. <risa> Este gorro, eh, este gorro, sí. Por sí. Favor. No, no, no, no, no tomé prueba porque no, acá no, con chavo. las capitales, con estas cosas, no por favor. Tiene todo un simbolismo, sí. tiene todo un simbolismo que es justamente Ajá. el póker. Sí. sí. Eh, yo había pensado en ajedrez, pero en realidad acá estamos jugando con dos actores claramente mm. de la Guerra Fría. Estados Unidos por una parte sí. y por otra parte tenemos a eh, lo que es Rusia conformando lo que era la ex Unión en un mundo bipolar. Uh -huh. Porque ellos decía que la guerra fría, entre comillas, se había terminado. En realidad, Estados Unidos y Rusia firmaron un acuerdo que todas las batallas se iban a librar en territorio extranjero al de ellos. bien Y remontémonos Afganistán, Siria, Libia, sí. Irán, todos esos, esos conflictos. Incluso tenemos un presidente de Estados Unidos que recibió el premio Nobel de la Paz eh, atacando a un país de Medio Oriente Barack Obama uh -huh. Uh -huh. Así que, bueno, yo les voy a pedir que saquen Acá, ¿un papelito? Un papelito, ay, me voy a caer de <risa> no. Listo, ya lo tengo A ver, sí lo tengo a ver, <risa> okay. te, te tocó la que ¿No? quería que te tocara. Me gustó, la te... que me tocó. <risa> ¿Cuál será? <risa> bueno, a ver, eh, Lucas, ¿qué te tocó? Derechos humanos. Derechos humanos. Bien, con respecto a los derechos humanos, sí. esto va a ser, no es una prueba para ustedes. Es un okay. ping-pong de preguntas y respuestas que la gente suele hacer. Ajá. Bien. ¿Qué pasa con los derechos humanos? En el video introductorio nosotros estábamos viendo una imagen de una nigeriana que estaba tratando de escapar. Ah, uh -huh. sí, sí. sí. Que estudia medicina en una de las universidades... Y que ella misma cuenta que eh, cuando quiso cruzar la frontera a Polonia, le dijeron, los negros pasan, tienen que ir caminando, wow. tienen prioridad a los ucranianos. Pero estamos ¿Troz? retrocediendo Pero miles casilleros. de años en la historia. Entonces, la violación de derechos humanos sí. está siendo atroz por todos lados. Claro. Uh -huh. No solamente por parte de Rusia, sino también en las fronteras. Sí. Uh -huh. Esto es para tenerlo en cuenta. ¿Qué te tocó, Clary? Tu nota es 10. ¡Ah! <risa> bien. Uh -huh. Listo. Eh, clar y claramente ya aprobó geopolítica. Eh, eh, enseguida te firmó la libreta. Dale, bueno, perfecta. No, vamos, vamos, vamos a sacar otro. Dale. Así nos seguimos divirtiendo. Muy buena esta dinámica. Muy claro. A mí me tocó migración. Migración. El tema de las migraciones. Mm. Eh, la Unión Europea con Estados Unidos conforma la OTAN, que es la organización del Tratado sí. eh, del Atlántico Norte. Uh -huh. ¿Sí? Esta organización. Se ha ido expandiendo. Si nosotros vemos una placa, hay una placa eh, muy interesante que muestra esto: que es justamente que la Unión Europea se expanda cada vez más hacia el este. Claro, se le van acercando. Se le van acercando a Rusia. A Rusia. ¿Y por qué este odio? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, si lo tengo cerca, ¿qué? La Guerra Fría nunca sí. terminó claro. y querían un mundo bipolar, uh -huh. pero acá aparecen nuevos actores. Con respecto a las migraciones, ¿por qué no se habla tanto de los africanos que tratan de migrar mm. a Europa o que mueren en el mar Mediterráneo? Sí, sí, es ¿sí? Verdad. ¿Sí? Acá estamos viendo justamente el ingreso de la OTAN ¿sí? en, distintos, en distintas coloraciones, que lo más importante es ver cómo avanzó la Unión Europea, hacia el este. Y fíjense que claro. solamente les queda prácticamente Ucrania. Todo lo que está en violeta grado, es parte de la OTAN. Es todo parte de la Unión Europea, que conforma también la OTAN con Estados Unidos. Y todos ellos están apoyando hoy por hoy a Ucrania. Sí. ¿Y por qué se está muriendo tanta gente si vos decís, si tengo todo este apoyo? ¿Vamos todos juntos? Porque o que, todo ¿Cómo se están manejando? Claro, y el pueblo ucraniano quiere formar parte de la Unión claro. Europea. Lucas, ¿qué te tocó? Gualeguaychú. No, no, no, China. No, ¿En qué bueno, China. me <risa> <risa> bueno, eh, ah. Chuno, vamos con China. China. Sí. China, son países que nosotros decimos, ¿qué pasa con China? China es un país que, fíjense, que ha mantenido una postura media distante y uh -huh. es una potencia emergente. Sí. Uh -huh. Sabemos que económicamente está muy bien, uh -huh. no le puede hacer frente a Estados Unidos, uh -huh. pero China está expectante y le conviene que Rusia pierda ¿sí? claro. esta guerra pero que por mientras gane este territorio y que entren en conflicto los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque China emergería. Claro, tendría más poder. Sí, y acá dejaría de ser Rusia versus Estados Unidos y empezaría un nuevo escenario. Claro, y un tercer competidor. Exactamente. Y no solamente China. Viene India como potencia uh -huh. también emergente. Ah, mira. sí, Y países del sudeste asiático que son los famosos eh, tigres asiáticos. Bien, vamos con los últimos. Dale. Y con todo este escenario Esto político sí. de conflictos, ¿existe la posibilidad de ten, llegar a tener una tercera guerra mundial o sí. no? De hecho, esta mañana eh, Vladimir Putin eh, anunció que eh, es muy probable el ataque a países vecinos. Ah, qué lindo. Si vos me preguntás, que, políticamente, ¿cuáles van a ser los países vecinos? Sí. Van a ser justamente Polonia, que es Ajá. la frontera, y demás. Sí. Así que bueno, para ir cerrando, ¿qué te tocó, Y ¿Qué te tocó, los Lucas? Los Argentina. Bien. ¿Qué pasa con los impactos y qué pasa con Argentina? Esto va a impactar claramente en el precio del gas uh -huh. y en el precio del trigo. Que nos puede favorecer? Sí. Pero por otro lado, quien manda esos precios a nivel internacional es Rusia. Uh -huh. Bien, este es un pantallazo, hay muchas lecturas, así que bueno, ha sido una manera... Eh, creo que la manera más gráfica De poder explicar este conflicto Total. geopolítico sí. Bueno, les agradezco realmente no, no, espectacular. Super, claro. Es que esto tiene que seguir igual sí. Me parece que la semana que viene Tenemos que tener nuestra, nuestra segunda clase Sí, sí, porque es súper interesante. <risa> interesante Y para cerrar que me he quedado sí. eh, para Argentina ¿Qué consecuencias podría tener esto que quizás lo vemos tan lejano? Nosotros siempre ten, en las guerras mundiales Hemos tenido una posición periférica sí. Eso uh -huh. es muy bueno Sí. Pero vos? también sí. Argentina tenemos que tener en cuenta Que Cafiero este año dirige la sesión de derechos humanos en Naciones Unidas. Sí. Uh -huh. Entonces, no podemos estar ajenos y tampoco claro. podemos decir, bueno, ¿cómo vamos a reclamar Malvinas por vías diplomáticas si esto eh, no ponemos una postura? Claro, y hay claro. que tener, y esto también para cerrar, no es una guerra, porque Ucrania se está defendiendo. Es una invasión de Rusia Ajá. a otro territorio. Claro. Así que eso también para tenerlo en claro, porque en los medios vemos guerra, guerra, sí. guerra. Claro. Y Ucrania no está atacando. Propiamente Rusia. es una invasión. Entonces. Es, a, claro, es una invasión a otro territorio y a una nación que se quiere defender y que ya tiene experiencia en esto. Y sí, si con esto me gustaría cerrar, Franco, vos desde tu mirada profesional. ¿Le ves un final cercano? ¿Va para largo esta situación? ¿Qué que podés prever vos? Para cerrar me llama mucho la atención... Fíjate algo, este fin de semana se habilitaron corredores humanitarios sí. para que sí. pudieran escapar los ucranianos. Y sin embargo, Vladimir Putin no respetó uno y lo bombardeó. Ajá, Murieron personas allí. Muri murieron personas, uh -huh. eh, inclusive murieron hasta niños. Claro, civiles. Y hay que, te gente civiles, que, estaba yendo. Y hay que tener en cuenta que mientras se esperan estas rondas de negociaciones, Ucrania espera urgente entrar a la Unión Europea, pero Rusia también gana tiempo. Uh -huh. Es un conflicto que puede desatarse muy rápido a nivel nuclear. Por eso estamos todos expectantes de si Vladimir aprieta el botón o no lo aprieta. Que eso podría traer consecuencias nefastas. Terrible. Terribles. Para todo el mundo. Para eso la no población, es... ambientales, ambientales, de todo. La bomba rus es 10 veces más potente que una bomba atómica. Para wow. que te des una idea. Una locura. locura. Así Tremendo. que bueno. Eh... Durísimo. La semana que viene sí, la seguimos. nos encantaría seguir. Dale, nos encanta. Gracias. Se Fran, se la tiene clarísima, la verdad, y es súper didáctico. Muy didáctico. Nos Muy hemos sacado claro. muchísimas dudas, Hablamos pero bueno, mucho. seguramente habrá mucho más para, para hablar sobre este tema. Franco, un genio. Gracias, gracias. gracias. Un placer. A un lugarcito en tu agenda, senos. Para seguir. Claro, clase. Claro. <risa> Vamos a...